reales, necesitábamos bro, un millón de views, ahí Rochi le montó para sí. le dijo de estos Rochi, ¿sabes el qué de, hizo? Borró todas las reacciones de Rochi del canal, por eso, ¿Eh? él tenía que hacer una reacción de eso, ¿eh? claro, claro, está ciego, loco. De eso, está ciego, está ciego, está ciego, está ciego el pobre, loco. se está cohibiendo al éxito, sí, por estar ciego, eh. <risa> Entonces, ahora tiene que venir como el personaje de que de pila. Y a él no le cae eso de que de Ahora no, tú no sabes si con esa estrategia de Montequilla está salvo. No le cae, no, no, muchacho. Le llevó para el de paso Montequilla. Monkey Black lo dijo, llevó. <risa> Monkey <risa> Entonces, Black, wey. No Monkey Black lo dijo, Monkey Black, señor Monkey Black dijo. Es que no puede haber donde Dios no. Monkey Black dijo. Es que no puede haber donde Dios no puso. Dice Dariel Music, stay focused, que me mantenga enfocado. Brother, nadie está más enfocado que yo ahora mismo. Yo ahora mismo estoy súper es hype, súper bacán, yo, yo, super yo agradecido que, con Dios y el pueblo. Tú creo que el celular está enfocando en más la cerveza que a ti. Que solo... Ah, ok. <risa> Güey, Monquiblar lo dijo: es que no puede haber donde Dios no puso sabiduría como la que yo poseo Mira y lo. a los fariseos. Sí. ¿eh? Bueno, no lo digo porque es una tiradera. Así es que está el Así que está. Conmigo así es que está la no, vaina. Entonces, hablen con ese muchacho. Él está bloqueando gente. Sepan cómo hablar con él, ¿eh? Con pinza. Con pinza, equivalente. Señor Luis Nicolporán, digan. Hola, buenas tardes. Póngale fecha de que Santo Domingo, 12 de 10 del mes 2. Timbrado, timbrado timbrado como, timbrado. timbrado, como timbrado, timbrado como timbrado, la escuela. <risa> sí, sí, Señor Luis Nicolporán, Luis Nicolporán. <risa> señor Luis Nicolporán. Dos puntos. Estimado. Este mensaje es para que. Déjese el ego a un lado y acepte la propuesta de Santiago Matías de acceder a una entrevista para que tengas tu primer millón de views en YouTube. Con todo respeto, ¿eh? con todo respeto y cariño se despide tu real sofoque. Sí, porque es el nombre de nosotros, tú sabes, en el, en el Inter, tu real sofoque. Sí, es verdad. Entonces. Brea Fra me mandó un mensaje bien bonito por lo de la cerveza. Respeto a Brea, Brea, lo quiero mucho. No, no, no, no. Es que Brea y yo al final tenemos respeto. Lo que estamos en carriles diferentes. Tú sabes. En carriles diferentes estamos, pero al final, él es mío y yo sí, de Hay un amor. Al final, oye, ya en lo más profundo. Hay un cariño. De paso, Lápiz está en un avión rumbo a Europa. Porque el Europa mi compañía, que yo quiero y amo lo vi en el aeropuerto ahí y está viajando business le enseñé a viajar business entonces el Lápiz es un emprendedor que yo admiro mucho más no bien la persona o sea la persona en sí el negociante yo lo admiro el artista no lo sigo no me gusta su música ya la de Lápiz no la del año 2008 2007 2006 por ahí pero el Lápiz nuevo el baboso no me gusta ese lápiz no me gusta. Para nada me gusta. Entonces, no, pero el negociante sí. ¿Se fue de una vez? No, no, no. Ese artista. A mí no me gusta ese artista. El negociante sí me gusta. Y respeto al negociante. Yo, este que está aquí. Entonces, si Lápiz también dejara el ego a un lado, colaborara con Alofoque. Porque Alofoque, gracias a Dios y a ustedes, todo lo que emprende hasta ahora le va bien. En todo lo que nos fajamos nos va bien. Me gustaría colaborar con él en algo, en unos tenis. Puede ser con, con los vainaderos, los lo, lo picheles. La, la ropa la puede ropa, ser... Ropa. No tanto la ropa, porque yo sí. no tengo ese... Puede ser gorro, lo que sea, tú unos lentes. Colaboraría, no, muy no, o sea, ¿Podemos sacar un audífono? Algo, algo. Audio yo audio colaboraría audio. con lápiz, con algo. Yo sé que sería algo extraordinario. La gente apreciaría esa colaboración. Que hacer los anuncios, que hacer los memes. Esa, esto es ya de ellos. El pueblo estaba extrañando una cerveza. Sí, que esto es de ellos. Hay una retroalimentación ahí. Pero entonces, un... para de mamá cállense. Déjenme hablar. <risa> entonces, resulta. Resulta. Que sería bueno que yo colaborara con ese loco. En algo. Pero que él es bruto. Él no va a querer. Va a si decir, no. Yo no me rozo con panchito. Esto no es panchito. Que sí. no puede mezclar eso. No, no, no. Pero un ejemplo. Mira lo que logramos. Sí. Esto no es para panchito. Estamos hablando que esto, esta compañía, la inversión inicial son 20 millones de dólares. Así como en señores. 1.100 millones de pesos dominicanos. Esta vuelta, eso. Esto. 30, 20 millones de dólares. Eso, eso, eso. Para eso tenés el logo ahí. Ese logo que ustedes conocen. Que empezó con una camarita. Fue en 20 millones de dólares. O sea que no pueden hablar de dinero ya. Más nunca en su vida. De dinero no. Vamos a hablar de ideas. Y de cómo nosotros podemos lograr cosas. Para que la gente se inspire y se una. No hablemos de dinero por favor. Más nunca en la vida. De dinero no. Ya Eso, eso es obsoleto hablar de dinero. Vamos a hablar. De proyectos. Vamos a hablar de cómo podemos unir a la gente y de cómo podemos hacer orgulloso a los dominicanos y de que se unan a una revolución nueva, de que gente como Abelino, de que gente como Santiago Matías, entre otros, viniendo de un barrio, lo mira, Capotillo, podemos hacer cosas grandes que era imposible antes para los jóvenes o para cualquier dominicano. Porque el dominicano del barrio era supuesto a ser un delincuente o a ser un empleado de por vida. No podía crear empleos. Ya podemos crear empleos. Y si nosotros hacemos que más gente pueda hacer cosas. Y creemos, creamos más empleo y vaina, Nosotros vamos a dominar todo esto. Y vamos a romper. Y vamos a cambiarle la vida a mucha gente. Porque uno habla mierda de que por un millón de gente. No es lo mismo que cambiar una vida. Cuando tú cambias una vida real en vida real. Tú cambias una vida. Ahora cuando tú hablas por un millón mierda. Tú hablas para un millón mierda. Y punto. Entonces... Yo estoy dispuesto a colaborar para que sigamos haciendo cosas grandes, para crear empleos, para dinamizar la economía, para inspirar, para motivar. Tú sabes que uno de mis grandes ahora de mis grandes metas de ahora es crear la primera compañía de inversión de riesgo en República Dominicana y mucha gente se preguntará ¿qué es esa vaina? compañía de inversión de riesgo bueno una compañía que tiene un capital espero en Dios que me vaya bien para tener eso un capital y cuando una gente tenga una idea de un negocio o tenga un negocio que puede ser próspero y no tenga dinero nosotros otorgarle dinero a ese negocio o a esa idea eso existe en Estados Unidos pasó con Facebook pasó con muchísimas compañías que no tenían la financiación y esa compañía le dieron el dinero a esas plataformas que hoy nosotros usamos para que crecieran y luego cotizaran en bolsa y eso es lo que me encantaría hacer aquí en República Dominicana mira tengo esta aplicación necesito 20 mil dólares mírelo ahí mira tengo esta vaina necesito 30 mil dólares tengo el dinero porque aquí no hay compañía de inversión de riesgo y me encantaría tener una compañía de inversión de riesgo eso me encantaría porque hay gente con mucha idea hay gente con muchas cosas buenas con potencial pero no tienen un peso y se quedan sabes los programadores duros que yo he conocido en este país duros con idea dura. no tienen dinero para hacerlo ya lo no tienen dinero y, y, y están trabajando en empresas por tres pesos con idea dura mucha gente dice el dominicano no inventa nada no no no inventan no no, no crean nada, nada nuevo ni innovador. Es que no hay compañía de inversión de riesgo. No existe eso. Eso tiene que existir aquí, en República Dominicana. No di que con que, que sea un banco que te financie. Los, los bancos no creen hasta que no ven la vaina hecha. Hasta que la vaina no esté produciendo, nadie se mete. Hasta que la cosa no es realidad, nadie se mete. ¿Y cómo algo puede ser realidad si no tiene los fondos? No, no vamos a poder hacer nada. Ese discurso No, de verdad. No, porque oye, la historia. Si a, si a los foques hubiera tenido... Espérate, espérate. espérate, espérate si a los foques hubiera tenido, no. No, no dañe la vaina. No, no, no, no dañe voy la vaina, voy no. La, no la voy a si a los foques hubiera tenido, a los foques. Oye, si a los foques hubiera tenido, no en serio. Un sí. ejemplo. No, baja eso, no, no. En serio, sí. Fuera de coro, fuera de coro. Fuera de coro, sí. Sí. Fuera de coro baja ahí, baja ahí. Si se fijan, si se fijan, si se fijan, no, Fuere Coro, Fuere Coro, Sol. Mira, en enero de este año, nosotros viajamos a Nueva York, un grupo, JR, Martínez, Marquito y tú, sí. fuimos a Nueva York, ¿verdad? Sí. Un frío de pinga. Nosotros fuimos allá a comprar unos equipos a Nueva York. Hicimos no, un reportaje, bien. me acuerdo, una sí, vaina, ¿verdad? con Cherry sí. en Nueva York. Con en Nueva York. Sí. Y nosotros compramos cuatro cámaras, Lumix S1H, porque nos faltaban cuatro cámaras. Nosotros tenemos 11 cámaras de esa, ¿verdad? Que era para el proyecto nuevo. Y fuimos comprando las cámaras al pasito. Dos cámaras ahora, dos ahorita, dos ahorita. Entonces llegó un momento que a mí me molestaba que un tiro de cámara del doctor Nastra o Topo tuviera calidad y cuando me enfocaran a Sandy no tuviera la misma calidad. ¿Y qué yo hice? Me llené de valor, di par de tarjetazos durísimo y traje toda la cámara y gracias a Dios todos los programas se ven con la misma calidad. Si aquí hubiera una compañía de inversión de riesgo, yo hubiera pedido pre pre prestado su cuarto, loco. O le lo hubiera llevado la idea, mira, necesito cuatro cámaras. ¿Sabe la gente que quiere hacer podcast aquí, que no no tienen dónde hacer podcast? Yo tengo una vaina ahí frenada con eso, que sí. voy a meter mano con el estudio ahora, que me falta la más eh, los equipos. Pero aquí, pss, y con mierda, loco, se puede resolver el peleballo. Sí. Ya lo sabe. ¿En serio? No, yo te lo creo, sí. Oye, yo lo viví. Así. Pero nada, eh, estamos ready. Lo quiero mucho. Dígale a ese muchacho que tenemos un millón de views heavy, guardado ahí cuando él quiera. Con el papá del rat, estamos dispuestos a colaborar en un producto en el que